Vale, pues ahora lo que voy a hacer va a ser la miniatura del vídeo. Vale, a ver, ya se está acabando el vídeo. <coughs> Ahora cenaré. Al final, la cena me la hace mi madre, me va a hacer quinoa. Y pues nada, no me queda mucho más. Luego os enseñaré cuando esté cenando, cuando me vaya a dormir, que será dentro de poco. Solo a dormir sobre las 10, 10 y media, a lo mejor las 11. Y pues deciros que si me queréis, me podéis seguir en, en mi Instagram que estoy muy activo últimamente me podéis seguir en Twitch queremos directos y eso pues mientras que se hace la cena voy a hacer un par de trickshots ahí está, madre mía increíble wow Incre wow. Mira, wow, Wow. increíble madre mía esto ha pasado de ser de un vídeo de un día en mi vida a pasar a ser un, de trick shots con los dedos, va wow, increíble mira Vale, son las ocho y media. Estoy aquí en mi Instagram que me puede seguir, LorenteFX, ya tú sabe. Y voy a cenar quinoa con soja texturizada, muy rico. Y ahora, en cuanto acabe, me iré a duchar, esperaré un rato y me iré a la cama. Mira, de un truco de magia. ¿Lo ves, lo ves? Uh Bueno, en verdad esto fue lo que pasó. ¿Lo ves, lo ves? Sí, lo sé, os quito la gracia Pero bueno, tenía que hacerlo Ahora mismo no veis nada Pero si hago así Pues ahora toca cepillarse los dientes y yo lo hago con una pasta de dientes que es vegetal. Si os interesa, me lo podéis decir en los comentarios y os digo dónde la podéis conseguir. Pues aquí tenemos a un individuo que se está cepillando lo que viene siendo los dientes. Utensilio que usa para triturar el alimento y poder alimentarse También podemos ver que hace unas caras bastante peculiares